Parece que el eurodólar debería salir del movimiento lateral, del estrecho movimiento lateral del último mes, mes y medio, de forma relativamente rápida. Le tenemos ahí un poco encajado entre la zona de soporte de los 1,15 en cifra redonda y por arriba tenemos los 1,17. Si sí, bien es cierto que el soporte en realidad está a los 1,1496, que son los máximos intradía de, del mes, los máximos del mes de, de marzo de, de 2020, en su momento, importante zona de resistencia y ahora podría funcionar como soporte. Si éste se perfora, el siguiente objetivo, la zona de los aproximadamente 1.13, que es la base del canal bajista de los últimos meses, y por debajo la zona de los 1.08. Aquí tenemos una potencial recta soporte que de los mínimos crecientes de 2017 y de 2020. Ahí los 1.08 sí que sería una clara oportunidad para volver a abrir largos en la moneda única. Vamos a ver en el corto plazo qué es lo que sucede, pero ahí está la clave. En cifras redondas podemos hablar de los 1,15 por abajo y los 1,17. Solo por encima de los 1,17 el precio superaría resistencias de corto plazo y además superaría el alza del canal bajista de los últimos tiempos y por lo tanto cabría esperar un importante rebote para el euro o un movimiento de devaluación para el billete verde.